Hola a todos. La verdad que, que me alegra mucho ver las caras, caras conocidas. Bueno, en primer lugar quería agradecer a, a Paco por invitarme. La verdad que para mí eh, esta ocasión es muy especial porque tanto Paco como Mick han sido un poco mis padres en todo esto. Porque la primera charla que yo di un poquito seria de divulgación fue para profesor de instituto y fue Paco a través de Miguel Ángel Marquina, que aparecía en esa foto antes, quien me invitó. Entonces, bueno, él ha sido un poco mi manager y promotor desde los comienzos y ha actuado desde luego, por pues eso, como un poco en la persona que me ha impulsado en este tipo de actividades y mi casi un poco mi profesor, mi maestro, porque aparte del curso que me dio en técnicas de comunicación, él también me ha enseñado a través de su, su forma de actuar, su forma de guiar, su forma de tratar a los profesores, cómo es que uno tiene que hacer este tipo de trabajo. Así que bueno, en principio un grandísimo agradecimiento y si puede ser un aplauso para estos dos pedazos de cracks. <risa> y la verdad que bueno, de, Paco me dijo de venir y no dudé, no dudé porque aunque no era una situación muy fácil para mí, me alegraba mucho, como digo, agradecerles a ellos y también ver las caras conocidas porque nos hemos visto hace poco, lo hemos pasado muy bien en el SER, Creo que todos hemos aprendido, yo aprendí muchísimo de este grupo y para mí es un placer volver a ver las caras conocidas. La verdad que cuando me dijo de que tenía que hablar, a mí me sonrojó un poco porque a los profesionales de estos son ustedes, yo no tengo ni idea de enseñar, yo no he enseñado nunca, no tengo ningún tipo de título ni de enseñanza, no he leído ningún libro académico y todo lo que les puedo contar es un poquito, pues, eh, casi intuición o cosas que he aprendido de los grandes, de gente que, que sí ha tenido... Gracias Paco <risa> Gente que sí ha tenido mucho más recorrido en todo esto Entonces hablando con Paco Finalmente esta... No, esta no es <risa> Hablando con él Al final acordamos que, bueno, que Lo que yo mejor podría Pues hablando con él, un poco lo que acordamos es que, bueno, le contaré un poquito desde mi humilde punto de vista cómo, cómo se hace una guía en CERN, cómo yo preparo una guía en CERN, por si algún día no vayan a la guía en CERN, porque no lo van a hacer, pero utilizar los conceptos que yo he aprendido a través de mi experiencia de más de tres años, de trabajar, como digo, con gente muy grande y aprendiendo de guías, porque yo he estado en contacto con muchos guías de forma diaria y he aprendido mucho de sus técnicas y experiencias de comunicación. Así que les voy a contar un poquito cómo yo preparo una guía Obviamente es mi experiencia personal, he dicho que no está basado en ningún librillo, está basado en lo que yo he ido observando a mi alrededor y en concreto eh, yo creo que aunque les pille muy lejos, porque yo sé que ninguno va a ser posiblemente ninguna bien al ser yo creo que es un concepto que a lo mejor algún día pues pueden ver en, en un aula o en otro tipo de entorno académico. Así que bueno, simplemente como digo, mi, mi, humilde, eh, mi humilde experiencia en torno a cómo se lleva una guía en el CERN. Entonces les voy a contar un poco cómo, es, cómo yo preparo una visita al CERN antes de que me vengan los visitantes. Ustedes fueron visitantes y yo tuve que prepararme unos días antes cómo iba yo a afrontar esa guía, qué esperaba yo encontrarme, cómo sería el perfil medio de la persona que, que va a visitar. Y esos puntos que pongo ahí es un poco para recordarles, que lo voy a estar repitiendo todo el tiempo, para recordarles que, bueno, lo que, como dije antes, esto le puede quedar muy lejos, pero este tipo de cosas se pueden aplicar, espero que les pueda servir para alguna idea que puedan tener en clase o el entorno escolar que es, al final es lo que, lo que se busca en todo esto. Entonces yo antes de la guía me dedico mucho tiempo, la verdad que un buen guía, un buen profesor, un buen, una persona que se dedica a su profesión de, la, de una forma entera, eh, el trabajo empieza antes de la actividad. Yo guía soy mucho antes de entrar por la puerta de la guía, yo guía soy días antes de empezar la guía, y todo comienza en reflexionar sobre varios aspectos. Le voy a poner los aspectos sobre los que yo reflexiono cuando el día, es sobre el día se acerca respecto a mi guía. Lo primero que pregunto es esto que está ahí, ¿quién viene a ser? ¿Quién viene a ser en, en toda su extensión, de dónde viene, que viene ¿Es un grupo de estudiantes, un grupo heterogéneo, que saben quién viene? Porque no es lo mismo guiar a un grupo de, de estudiantes pequeños. Nick habló de que un grupo que tuve de 10 años. Eso fue un reto asombroso y la verdad que fue súper bonito. Es cierto, para mí fue la, la visita que más me ha marcado ese día que tuve que guiar a esos niños de 10 años. No es lo mismo que ver un grupo de, de estudiantes universitarios o de Summer Students, que desde luego saben mucho más. O que venga Kofi Annan o Tom Hanks, es algo diferente. O que vengan los teleñecos o incluso paquérrín. <risa> Habrá que adaptar el nivel al visitante que desee. <risa> Pueden pensar que esto es un insulto, pero no, es simplemente <risa> un ejemplo. Oye, que al final todo el mundo está invitado al ser, ¿no? Pues esto es lo primero, porque obviamente tú no puedes contar lo mismo a uno que a otro. Te llega un niño de, de colegio y no le puedes contar lo mismo que a un universitario. Y ahí empieza tu verdadera labor de guía, el momento en el que tú te enteras de quién es la persona que te visita. Haces realmente un primer esfuerzo en ponerte en su lugar intentando entender ciertas cosas. Ciertas cosas como, ¿cuál es el motivo de la visita? ¿Qué es lo que le ha llevado a esa persona a aparecer ahí en el CERN? Hay muchísimos, hay, yo creo que hay motivos uno por persona. Pero siempre hay perfiles, siempre hay perfiles, y eso es lo que uno trata de coger. ¿Qué es lo que ha llevado a esta persona? a un día determinado, a personarse allí en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Una cuestión muy importante, porque está muy relacionada con la siguiente, y es qué espera aprender la visita. Eh, de hecho, estas cosas son lo primero que le enseña mi gestor a cualquier guía del ser ¿Qué espera una persona cuando se presenta allí? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué, ¿Qué preconcepto tiene? ¿Qué es lo que le gustaría ver? ¿Cómo le gustaría que le trataran y le enseñaran? Y eso es lo primero que uno tiene que saber a la hora de pues, no fallar las expectativas de la persona que está visitando. Y como digo, es un punto muy importante a la hora de preparar la visita. Y desde luego, cualquier información es útil. Cualquiera. Luego veremos por qué, desde mi punto de vista. Y un punto de vista muy importante es, son las bromas. <risa> el, el punto más útil para hacer que alguien conecte contigo es contar un chiste. Obviamente hay chistes y chistes, pero desde luego que saber de una persona de dónde viene, del punto de España que viene, eh, conocer acerca de su entorno, cuáles son las cosas que le interesan. Luego lo nombraré, pero es una, una forma muy, muy, muy útil de conectar con alguien. Es saber un poquito más acerca de esa persona y intentar en entender qué es lo que le motiva a acercarse, qué, cuáles son los verdaderos motivos de, de, este, de esta visita al CERN. Y por eso la labor del antes de la visita es casi tan importante como el momento en el que tú recibes a una persona. Todo lo que has aprendido, esa persona piensa que no sabes nada de ella, tú realmente sabes mucho más. Te lo has estudiado, lo has investigado y sabes perfectamente con quién estás tratando. No soy ningún psicópata, pues se lo está empezando. No sabía vuestros teléfonos, ni si vivías al norte de Madrid o al sur. Pero bueno, siempre un conocimiento general es muy de agradecer a la hora de afrontar una cosa como esta. Y es importante porque se puede meter mucho la pata. Y meter la pata, tienes tres horas, te lleva una persona con unas expectativas normalmente muy altas, son gente que ha gastado un dinero para estar ahí, está en el laboratorio más importante de física partículas y puedes meter la pata. Y meter la pata, eh, estás hablando de, por ejemplo, poner en riesgo el prestigio de una gran organización o simplemente, pues, en el menor de los casos, conseguir que una persona con mucho interés en ciencia se vaya eh, pues, con el rabo entre las piernas y sin ningún interés más en esto. Y por eso es esta la labor previa. Eh, investigación. Y a eso me refiero con estos puntos de aquí. Al visitante experto, pues obviamente no le va a estar contando símiles de guardería. Y ahí ya partimos de una base, pues esa persona muchas veces por esta obligación tendrá una motivación diferente a la persona que viene por placer. Un turista que ha pagado un billete de avión y que realmente está ahí porque deseaba estar ahí. Y eso es un, un punto clave a la hora de entender hasta qué punto eh, esa persona puede estar interesada pero desde luego que te da mucho apoyo a la hora de presentar la visita eso ese punto que podría parecer negativo una persona que viene obligada es realmente el punto de apoyo para conseguir que esa persona aprenda el doble porque la sorpresa es un factor determinante a la hora de conseguir el, lo, que saque lo mejor de esa visita que le llegue a inspirar ¿qué espera aprender en la visita conmigo lo mejor? No esperan nada. Hay muchos que van allí despistados, un estudiante que se sienta atrás del todo y que lo único que espera es que pasen las tres horas para irse a volver al hotel y a hacer las cosas, pues bueno, ver el partido de fútbol, eh, salir a dar una vuelta y tomar una cerveza o lo que hay a la vez que hacer. Pero ya digo que es un punto muy importante eh, el hecho de que muchas veces no esperan nada de la visita. Y finalmente, el último punto que había puesto en, en la lista anterior de preguntas que normalmente me hago es quizás el del que yo les voy a hablar. Les voy a hablar no solo por la experiencia de tres años, sino porque como dijo bien Paco, eh, le he dedicado mucho, mucho esfuerzo a todo esto, llevo un año sabático dedicándome a esto, a intentar aprender cómo motivar a la gente, cómo intentar llegar a la gente un poquito más, y utilizar técnicas diferentes para conseguir que la gente aprenda el concepto y lo retenga, que es el objetivo final. ¿Cómo podemos llamar la atención a un estudiante? Pues... Ahí tengo dos puntos que básicamente es, es lo que intento aplicar todas las veces. Eh, creo que en alguna mayor o menor medida lo apliqué con los profesores que vinieron de visita. En algunos casos con éxito, otros casos con fracaso. Pero eh, es básicamente lo que intento sacar cada vez que tengo un visitante. El primer, claro, el primer punto es lo más importante. Eh, yo cuando hablo de física, por muchas tonterías que diga, por muchos show que intente montar, el objetivo es el mensaje y el mensaje tiene que estar claro no solo tiene que ser claro, tiene que estar adaptado a la persona que lo oye por ejemplo a un estudiante, ya lo dije antes, un estudiante del colegio no voy a intentar eh, explicarle un diagrama de Feynman porque no va a entender ni a Pablo, compañero del Ciemat le voy a intentar eh, eh, le voy a poner al nivel de explicarle las condiciones de partículas a nivel de juego porque el uno se va a aburrir y el otro no va a entender nada entonces lo primero es tener claro que quieres contar y eso es lo más importante, es lo primero que hago en torno a una preparación de visita, pensar qué quiero que aprenda. Y si eso que quiero que aprenda, poniéndome en su lugar, es factible. Porque una cosa que puede ocurrir es que... Bueno, a mí me encantaría que un niño de colegio supiera resolver diagramas de, de Feynman a nivel que me dé ganas gana Pues muy bien, eso no va a poder ser. Tengo que adaptarlo para que esa persona sea capaz de entender y asimilar los conceptos. bombardearlo a las personas con conceptos que no van a entender es totalmente contraproducente. Así que, adaptar el, el mensaje y tener claro qué es lo que quieres decir. Y lo segundo es revestirlo. Tú tienes claro tu mensaje, yo quiero que aprenda esta cosa, lo revistes. Empieza a ponerle tonterías por delante y tonterías por detrás. Siempre y cuando el mensaje quede claro y no quede eh, ensuciado o manchado por la, lo que tú hagas, estás consiguiendo de otra forma tu objetivo final. Y es lo que hago. Básicamente cuando hago una visita al CERN, voy visitando diferentes stands o apartados relativos a la visita y pienso, ¿qué quiero que aprendan de una cavidad superconductora? Eh, una cavidad radiofrecuencia superconductora. ¿O qué quiero que aprendan de un imán superconductor o de un detector de partículas? Me fijo en el mensaje y ahora digo, ¿ahora cómo hago para metérselo en la boca? Bueno, las madres cuando quieren eh, que su hijo coma la sopa se inventan el juego del avión o cualquier otro juego relativo a intentar entretener lo que quieren conseguir para que la persona lo haga de la mayor, con el mayor gusto posible. Y es exactamente lo que hago, eh, crear una historia alrededor del concepto para que esa persona se lo trague y se entere. Entonces, usar cosas como la sorpresa, como el humor, cuanto más visual sea, mejor. Ponerte a su nivel eh, es una cosa muy importante. ¿Qué cosas le gusta a un, a un niño de 16, 17 años? Pues le gusta el fútbol, le gustan los cantantes, le gustan las películas de... las la, la películas en general del cine. Son cosas que esa gente maneja, los niños manejan a día y que por suerte yo tengo una hermana de 17 años y me tiene puesto donde tengo que estar. Son cosas que a las que tienes que adaptarte, tienes que ponerte a su nivel y es lo que intento hacer. Intento eh, formarme sobre qué son las cosas que le preocupan a los jóvenes para meterme en su juego. Simplemente eh, conseguir que... Eh, expresarme de una forma más cercana y finalmente todo esto volverlo dentro de un gran símil los símiles son la mejor forma de conseguir que las personas entiendan algo estamos todo el tiempo recurriendo Mick lo hizo con las montañas eh, hay, te lo está contando y te das cuenta que lo que está haciendo es una técnica que consiste en ponerte un símil para que eh, te entre de forma mejor no es que lo que contaba no se pudiera decir de forma técnica sino que el símil te ayuda a mantenerlo y a retenerlo Estar jugando todo el tiempo con símiles, además, te hace eh, reconectar con la, con la charla de forma continua. Cada vez que te salta con un nuevo símil, tú reenganchas en caso de que hayas perdido la atención. Eso es lo que consigues con un buen símil. Consigues revestir el mensaje, captar la atención y acercarte a la persona que lo está dando. Eso es lo que se intenta dar es arriesgado, pero una combinación de sorpresa con humor, con los gustos personales, consigues que la sopa entre mejor. Que es básicamente en lo que intentamos hacer cuando damos, por ejemplo, una visita guiada al CERN. Y como esto suena un poco raro, pues les voy a contar un ejemplo. ¿Cómo cuento yo este diagrama cuando viene una visita al CERN? No le voy a contar nada nuevo, como digo. Es, es, es, todo esto que estoy contando son tonterías, son técnicas que uno se inventa para que el, los niños les haga un poquito más de caso. Básicamente, cuando tú ves este diagrama, obviamente eres un joven, pues te cuesta sentirte cercano a él te cuesta darte cuenta hasta qué punto este diagrama te está expresando una información interesante la información que está aquí interesante es, es, es amplia este, este mismo diagrama lo puedes enseñar a un profesional y, y estarte dos horas hablando porque hay muchísimas cosas que están de dentro de este diagrama que se pueden contar o ponerte al nivel de un joven y contarle las cuatro cosas que realmente necesitan saber para mí lo más importante de este diagrama es que por ejemplo el LHC no es el único acelerador que hay en el CERN. Desde luego el LHC no podría funcionar solo, aparte que en el CERN existen muchos, muchos diferentes experimentos, no solo el LHC. Así que con este eh, le voy a poner el ejemplo de lo que, de lo que normalmente cuento, pues, realmente es una tontería, pero más o menos intenta eh, conglomerar todas las cosas que he dicho anteriormente. Normalmente cuando encuentro este diagrama y estoy en un joven, le cuento una historia de fútbol, pues, le cuento bueno, a mí me gusta mucho el Real Madrid, soy muy madridista soy más moriñista, que eso además eh, les, les llega muy al fondo a algunos. y les cuento que bueno, que mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo por la goles es que marca, por la forma de jugar por el, la pasión que pone en el deporte, pero Cristiano Ronaldo obviamente no podría ganar un partido solo, ¿verdad? Ob obviamente sin, la, sin Arbeloa que juega por una banda sin Casillas que está de portero o Diego López quien sea, él no podría ganar ni un solo partido, lo mismo ocurre con el hc el Hc es la estrella del equipo, lo mismo que Cristiano Ronaldo es la estrella del Madrid. Pero al igual que Cristiano Ronaldo no podría jugar solo, la estrella, que es el Hc, no podría colisionar partículas solos. Así que la pelota la tenemos que sacar de la portería. y ¿Quién saca la pelota? Pues el LINAC, que, que está el, la fuente de protones conectada al primer acelerador lineal. Sería más o menos como el portero de nuestro equipo, no va a meter goles, ni va a hacer nada espectacular, pero es el que saca la pelota desde el principio. Continuamente tenemos diferentes aceleradores que son los diferentes elementos que como en un campo de fútbol van haciendo que la pelota se acerque al objetivo final, que es la portería del rival. En este caso Atlas, CMS, Alice y lhcb ¿Quién va a marcar el gol? Pues lhc que es Cristiano Ronaldo. Pero al final es un trabajo de equipo, que al igual que en el ser con un acelerador nada de esto podría ser posible. Es un ejemplo básico, como digo, es con el que intento llamar la atención utilizando el fútbol, una simbología, y un poquito de sorpresa, porque lo último que va a esperar un niño que está en el escena es que te hablen de fútbol. Pues básicamente es, es lo que hacemos. Obviamente yo he visto cómo Mick lo hace, <ríe> por eso lo hago también. Hoy en la charla primero que dijo, I'm a supporter of leads. Right? <ríe> Son técnicas que obviamente todo el mundo utiliza. No estoy contando nada nuevo, ni nada sorprendente, ni nada que no se aprenda con un poquito de experiencia con los grandes de este tipo de cosas. Y el otro experimento, el otro ejemplo que les iba a contar es cómo contar esto de aquí. Esto es un poquito más difícil, ¿verdad? Esto es un poquito más de meterlo entre, entre ceja y ceja. Aquí nos complicamos, ¿qué carajo le cuento yo a este chaval de estas líneas que ves aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Una, cosa, una razón por la que les voy a contar esto es porque además esta historia le tengo mucho cariño. Y tengo mucho cariño porque eh, nada de lo que es, las cosas que me están ocurriendo ahora habría pasado si no hubiera metido en el servicio de visitas y si no hubiera intentado explicar esto a un nivel para un niño de... 10 años, 15 años, 18 años. Porque al final, bueno, les contó, estoy en una compañía que hacemos ciencia en teatros, en universidades, en colegios, en bares. Y básicamente la idea es intentar traer ciencia a la gente con menos interés en ciencia. Intentar hacerlo lo más amena posible y lo más divertida. Y el caso es que me presenté a un concurso de divulgación con este perfil y presenté esta historia. Básicamente lo que intento explicar es por qué colisionamos partículas en el CERN ¿Y por qué este diagrama que ven aquí es tan especial? Básicamente este diagrama es tan especial, lo que está diciendo es que la interacción de los quarks en las colisiones de partículas generan partículas a través de estos diagramas de conexión entre unos y otros que hacen que se generen partículas que no son parte, eh, de alguna forma que no son parte de las partículas incidentes. Entonces yo les cuento la historia, les cuento la historia de que, bueno, pues, eh, estudiar partículas en el CERN es como, imagínense eh, que yo quiero saber cómo funciona un reloj, ¿no? Si yo quiero saber cómo funciona un reloj, una cosa que podría hacer, imagínense que quiero saber cómo funciona este reloj de aquí. Pues una cosa que podría hacer con este reloj para entender cómo funciona, es cargar el Y al hacerlo, aparecen las partes del reloj, aparecen trozos del reloj, como por ejemplo las agujas, el plástico, o las partes del reloj como el mecanismo del reloj. Romper cosas te sirve para acceder a las partes de que lo forman y así también ver las interacciones que tienen las partes y entender un poco el mecanismo del reloj. Sin embargo, imagínense que además de intentar entender cómo funciona el reloj, voy a algo más pequeño. Imagínense que quiero intentar ver cómo funciona eh, un objeto del tamaño bueno, de, de un átomo, de una partícula, un objeto cuántico. En ese podríamos trasladar ese concepto, extrapolarlo a los límites de la cuántica e intentar entender algo rompiéndolo. En principio la, la idea sería lo mismo. Al romper la, el objeto, podríamos estudiar las partes que lo componen y la forma en que interacciona. Entonces, imagínense que yo voy al mundo cuántico y me traigo el mundo cuántico un reloj, ¿no? Un reloj, que en este caso es este de aquí, este de aquí. Ahora imagínense que quiero ver cómo funciona. Pues podría ser lo mismo, ¿verdad? ¿Hay algún culé aquí en la sala? Porque se lo voy a dedicar. A ver, ¿una? ¿Algún cule más? ¿Otro? Pues venga, va. Se lo dedico a todos los cules de la sala. Pero bueno, en física todo va en términos de energía. Si no lo haces con suficiente energía, no pasa nada, ¿verdad? Si colisionas las cosas con suficiente energía consigues que además de partes de reloj tengas otras cosas. Entonces, si rebuscas entre los productos de la colisión, aparecen cosas nuevas, como una camiseta. O, bueno, déjame ver. aquí por aquí? Un palo. Un palo. O incluso, con un poquito más de cuidado. ¡ah! Hostia, relax cap. <risa> This is an amazing cup. It's the most beautiful cup I've ever seen in my life here in Madrid. <laughs> And it's incredible how mecánica cuántica works. <laughs> Incluso si tenemos suerte ¡Hostia! ¡Sobresueldo! <laughs> ¡Para los físicos también! calderilla también para sus sueldos. <risa> es que ni para eso, ¿eh? Ni para eso nos pagan bien. Es un ejemplo con el que he intentado utilizar todos los elementos que antes he dicho. No sé si alguno quiere comentar qué creen que obtiene una persona cuando le cuentan esa historia. ¿Qué, ¿Cuál es el contenido físico? ¿Alguien me sabría decir bueno, cuál, cuál es el contenido físico que yo quiero expresar? ¿Qué es lo que he hecho? ¿He, he, he roto un reloj y qué he obtenido? lo mismo ocurre en el mundo cuántico cuando tú rompes dos protones puede aparecer un bosón de Higgs el bosón de Higgs en este caso está representado por el sobresueldo es algo que queremos que aparezca que los españoles medios no vemos pero que si tienes buenos amigos puedes llegar a ver nuestros amigos son CMS Yardas pero la idea es que el concepto físico que quiero transmitir es que lo interesante en las colisiones de partículas es lo que se obtiene eh, más allá de las partes de, la, de las partículas colisionadas es el mensaje que encierra todo esto obviamente ese mensaje, ya digo, si se fuera a contar a Pablo o fuera a hablar con Paco o con Mick, no hablaría de esto directamente les diría eh, bueno, me dirían ellos a mí porque saben mucho más que yo me dirían que los diagramas de Feynman y me explicarían la teoría de perturbaciones toda la teoría de cuántica de campos y toda la física que hay detrás él no es un buen auditorio para este ejemplo Eso es lo que les quiero expresar entonces, yo, yo creo que el, el punto está adaptado a la persona eh, de un entorno de pues, adolescente. Un adolescente de 17 años podría quedarse atrapado por la historia. La historia le habría ayudado a recordar, porque puede que luego pasen los años y no se acuerde de llegar más Feynman. A lo mejor se acuerda de cómo pisa el reloj del Barça. Para bien o para mal, porque sea del Madrid o porque sea del Barça. Pero eso quizás le ayuda a recordar. Después de haber pisado el reloj, a lo mejor recuerda que... Eh, en Cuántica hacemos eso, creamos cosas de la nada a partir de colisiones. Espero haber generado un poco de sorpresa. Eh, yo no sé si esperaban que hiciera eso, pero eh, cuando lo hago en, en un centro diferente, en un punto diferente, pues desde luego que no se esperan que alguien te vaya a romper algo en tus narices. No ha sido espectacular porque era de, de, de plástico, pero en el teatro lo hice con uno de cristal. Y los trozos de, de cristal salieron por todas partes. Intentó también poner más su nivel. Estaba hablando del Real Madrid, estado hablando del palo, que son cosas de un adolescente, estaba hablando de la Relaxing Cup. Son cosas que desde su entorno que a la persona le pueden parecer atractivas. Y es la forma en la que, de alguna, forma, de alguna manera, he intentado atraer la atención del de público de, con este perfil. Y sin más, sin dar más rollo, ya les digo que, que por mi experiencia puedo decirles que, de, una, de alguna manera, aunque en clases son bastante fastidiosos, porque supongo que el trabajo diario con jóvenes es muy delicado, es decirles que son también, a la vez que un grupo especialmente difícil, son un grupo especialmente interesante. Interesante por cosas como las que ha dicho Mick Stork, cosas que yo creo que he aprendido gracias a, a estar presente en muchas sus guías, son esponjas, lo aprenden todo. No esperan nada. Cualquier cosa que les des, que aprendan, lo multiplican internamente. Además, puedes cambiar su futuro. Realmente estás hablando con gente que su vida puede dar un giro gracias a lo que está explicando. Yo estudié telecomunicaciones. En tercero de carrera leí un libro sobre el ser y aquí estoy. Cambié mi carrera, me hice físico y una simple cosa, un mínimo detalle. mi Store hablaba esta mañana de un programa de televisión que veía cuando tenía 10 años. O cuando pasaba por la universidad que veía... A dar clases de cuántica a los mejores deportistas de la facultad son cosas que marcan pequeños detalles que diferencian y te hacen realmente tener uh, dar un paso importante en tu vida y finalmente y esto es algo que me hace especial eh, gracia y que me alegra especialmente ser español es que los jóvenes españoles son muy divertidos que yo he tenido grupos de ingleses y están ahí mirando tú le intentas hacer todas las payasadas del mundo porque yo me, cuando me tengo que poner payaso me pongo muy payaso y es que ni te sonríen y es verdad y les he contado el mejor chiste que se me ha ocurrido y te miran con cara y es dónde donde ha salido puede que mi inglés no sea tan apropiado pero es cierto que los españoles tienen otra forma de comunicarse y son más bulliciosos son más activos de, molestan mucho más tengo que gritar en las guías de un español tengo que gritar, tengo que decirles que se callen tengo que, que no toques eso que no pero eso es parte, de, es parte de nuestra cultura, parte de nuestro carácter y en cierto sentido le tenemos que dar gracias porque son las verdaderas visitas que yo disfruto. Porque son tres horas, ¿Eh? estarán pensando, tenlos tú un año, ¿Eh? a ver si te va a ser tan divertido. Así que esta ha sido la visita que han tenido de media hora en lo que es el día a día de un guía en el ser. Yo espero que les haya gustado y que si cae una pequeña cosita hayan podido sacar de la experiencia de un guía que es diferente a la de un aula, pero que algún punto en común pueden tener. Muchas gracias.